Un cordial saludo para todos y todas. En este nuevo video tutorial vamos a conocer algunas funcionalidades básicas de Microsoft Teams. Como podemos ver en este momento yo me encuentro conectada a la aplicación de escritorio Teams y esta tiene dos partes. Esta parte donde tenemos un chat y unas opciones generales y por otro lado tenemos por separado la ventana correspondiente a la llamada. En mi navegador tengo otra versión de Teams, la versión web, donde ambas partes se encuentran integradas. Hay unas diferencias sutiles entre ambas versiones. Por ejemplo, en la versión de navegador voy a encontrar que el menú está en la parte inferior, mientras que en la sesión de escritorio tenemos el mismo menú en la parte superior. Voy a hacer brevemente un recorrido por este menú para ver qué podemos encontrar. Primero tenemos un temporizador que nos dice cuánto tiempo llevamos conectados en la llamada. Tenemos el listado de participantes. En este caso tengo dos participantes. Ambos están registrados como organizadores o que tienen en este momento todos los privilegios de edición. Luego tenemos la conversación de chat. Y también nos va informando quiénes se conectan y quiénes se desconectan. Tenemos la opción de alzar la mano. Esta opción permite al organizador saber si algún estudiante tiene inquietudes. Entonces aquí en este momento el usuario 6 alzó la mano. Si yo me paso a mi aplicación de escritorio, perdón, de navegador, aquí también me va a aparecer que el usuario alzó la mano y es muy recomendable también que, si ustedes alzan la mano, una vez se resuelva su pregunta, pueden bajarla. Luego tenemos el menú contextual, el menú de los tres puntos, donde hay unas configuraciones avanzadas que estaremos viendo más adelante. Tenemos además las opciones para activar y desactivar la cámara, activar y desactivar el video, las opciones de compartir pantalla, que veremos también más adelante, y por último, tenemos la opción de abandonar la grabación. Voy a devolverme a la sesión de navegador. Y aquí tengo, una vez más, las mismas opciones. Cambia el orden, pero tenemos todo. Se les recomienda que para, pues para efectos más óptimos, en su clase utilicen la aplicación de escritorio, sin embargo si no pueden acceder a ella siempre está la opción de entrar a través del navegador.